16 largos años de espera, 16 largos años donde le negaban las becas a nuestros hijos porque no éramos del partido en el poder, 16 largos años de frustraciones, 16 largos años de sufrimientos, 16 largos años de corrupción, 16 largos años de abuso y ahora tienen la cachaza de querer volver a dirigir los destinos nacionales. Y qué buena es la política porque te da la oportunidad de poder repetir lo que ellos decían cuando estaban en el poder. ¡Afuera están y afuera se quedarán! tranquilo al lado de Raquel Arbaje porque usted seguirá siendo presidente por cuatro años más que viva Hipólito Mejía que viva Luis Abinader el presidente está haciendo su parte está haciendo lo que le corresponde hace una semana como dijeron quienes me antecedieron en la palabra el presidente nos invitó a trabajar arduamente por su gestión y por este país. Y no es él, somos nosotros los responsables de que esos cuatro años más sean una realidad. ¡He bajado trabajando! Yo vengo de una escuela... De una casa de hombres y mujeres campesinos que a las 5 de la mañana nos tiramos en la cama a trabajar. Aquí hay que fajarse. El presidente Abinader nos necesita porque el país nos necesita. Juran ustedes trabajar junto a las autoridades partidarias, a los dirigentes a nivel a nivel local, municipal, para fortalecer nuestro partido, ayudar al presidente Abinader en su gestión de gobierno, sobre todo trabajar en favor de la gente y, y también pensando en el